hay una, una depresión vamos a ponerle dropecara que, que, que estará dando lugar a ocurrencia durante el desarrollo todo este fin de semana así que todas las eh, eh, los parajes y las embarcaciones aún que están eh, en puerto, mantengan en puerto ¿verdad? y que tengan la medida de seguridad más nosotros que tenemos áreas muy vulnerables eh, como es el, el bajo yuna ¿verdad? Entonces ya ustedes saben, toda la región del nordeste, en la zona de la cordillera central, noroeste, norte, eh, ahí incluye todo lo que es eh, Puerto Plata, Dajabón, España, La Vega, Santiago, María Trinidad, Sánchez, Santiago Rodríguez, Monseñor Nuevo, Montecristi y Valverde. Así es que esta depresión tropical o este frontal, eh, que como le llaman ellos, eh, hay que tomar mucho cuidado, y sobre todo ahora que nosotros que tenemos este, este estado eh, especial que es la pandemia donde eh, tenemos que evitar que no, nos enfermarnos de, de otras eh, infecciones virales porque disminuye nuestra defensa y por lo tanto podemos ser víctimas de también de padecer el, eh, esta, este, esta pandemia que hay ahora en nuestro país sobre el COVID-19 por lo tanto eh, le hacemos un llamado a cada una de las personas que eh, si va a salir que salga con su paraguas que se abrigue bien que trate de, de asegurar las cosas y que la, las áreas vulnerables tomar la medida eh, pertinente para evitar eh, daños eh, eh, daños a mayores así es que ya ustedes saben tenemos que mantener la integridad de nuestra de nuestras de nuestra familia y de nosotros mismos porque eh, ...prácticamente debemos, debemos de cuidarnos... ...y sobre todo el, en esta pandemia donde hemos visto... cómo se ha acelerado de manera... Eh, eh, ...donde algunos expertos previenen que podría haber... ...un segundo brote entre enero y febrero... ...aunque la, con la avenida de que pronto eh, la mitad del mundo se, se va a vacunar... ...o sea que con las vacunas que van a salir al mercado pero nota además que tomemos las medidas necesarias ahora en, ahora en, en, en, en diciembre, porque la lo que hagamos en diciembre es, va, es la consecuencia de lo que puede pasar en enero. O sea, lo que debemos que hacer ahora en diciembre es seguir con las medidas protocolares que ya hemos, ten, hemos puesto, donde usted use su mascarilla bien puesta, porque la gran mayoría de las personas vemos que que en vez de mascarilla se está cuidando el tiroide, porque es en el cuello que usa la mascarilla, con la nariz afuera, la boca afuera y la mascarilla en el en el, en el cuello. O sea, de, a usar su mascarilla de manera adecuada, el distanciamiento social, tratar de, de no aglomeraciones, o sea, eh, todas esas medidas que son las que actualmente son la, las únicas efectivas para el COVID-19 porque... Muchos quieren y muchos desean hacerse la prueba para saber, pero usted se hace una, la prueba de COVID hoy y sin síntomas y sin nada y usted sale negativo y usted puede en media hora infectarse de COVID y usted cree que está, que está sano. Una prueba de COVID que dé negativo no quiere decir que usted es vulnerable, que no es vulnerable a, a, a que se infecte de COVID. Lo que le está diciendo es que no la tiene en ese momento, pero de ahí en adelante usted no puede estar de libre albedrío eh, ya me hice la prueba, ya yo puedo estar entre toda la gente, ya yo puedo estar eh, con mi mascarilla en el cuello, yo puedo estar junto bebiendo en un grupo, ya no, yo, yo puedo hacer todo eso porque yo, yo tengo, mira mi prueba de PCR negativa, mira mi prueba aquí negativa, no, no, no, eso no, no, no es, no, no escapa de que usted se haga la prueba ahora y en dos horas te puede adquirir el virus, o sea, lo, lo más efectivo lo que da, da resultado es lo que ya hemos dicho la mascarilla bien puesta el, el, el uso del distanciamiento social la, la, la, las medidas del lavado de las manos la higiene personal que antes teníamos esa medida de que nos quitábamos los zapatos entrar a la casa nos bañábamos inmediatamente regresábamos de la, de, la, de la calle y esas cosas las ropa que utilizaban en ese viaje, en esa en esa salida No se la, la lavaba no la poníamos en un área eh, aparte Para poder lavarla Todas esas medidas que inicialmente Nosotros tomamos muy rigurosamente Debemos hacerlo ahora en diciembre Debemos hacerlo en diciembre Para tumbar el puso esos pronósticos que han dicho los expertos De que en enero O en febrero puede haber otro brote Igual que marzo de este año Por lo tanto Eso es lo que debemos hacer, yo veo eh, yo, yo, yo lo digo por mi edificio en el edificio vemos dos, dos familias que tenemos la, afuera dejamos lo, lo, los zapatos eh, todas esas medidas sin embargo los demás no o sea que bajaron la guardia se bajó la guardia y no podemos bajar la guardia o sea eh, solamente las medidas que, que, que de ahora si usted va a un centro comercial y usted ve que hay mucha gente eh, sin protección y y y, y, y hay ese conglomerado de personas no, no váyanse del centro y compren otro sitio donde sí se guarde con el, el, el, el debido protocolo y pedirle a las autoridades que vigilen esos centros grandes esos centros grandes que tenían un protocolo establecido y lo han roto todos yo ayer entré a un centro comercial eh, famoso de, de, de esta ciudad Entré como Pedro por mi casa sin nada, sin ninguna. No había una fombrita de, con alcohol en la, en la puerta para yo poner, sobar, sobar los pies, no había, eh, la, los zapatos, no había nada. No me echaron eh, ni gel en las manos, ni nada de eso. Yo entré, hice mi diligencia y salí. La suerte que donde yo iba, apenas habíamos como tres o cuatro. Pero eh, las autoridades tienen su rol que cumplir en estos centros comerciales y más o ahora que están dando el doble de manera a diario eh, eh, introducen una, una parte de la población que, que trabaja en el sector público uh, y le, and, le están dando el doble sueldo por lo tanto va a haber más influencia de, de gente en, las, en, los, en los sitios públicos en los centros comerciales y debemos de las autoridades ese es su rol y eso yo se lo, se lo dejo a Luis Rosario que está en eso pero que se cumpla, porque no es nada que, que me lo cumpla un colmado, pero no me lo cumple una gran cadena comercial o una gran eh, empresa de Macorís, porque simplemente eh, no, no le da la gana. Que antes lo hacían y antes lo cumplían. ¿Por qué no ahora? Vamos a hacerlo ahora en diciembre, para cambiar, para cambiar esa, esa proyección que tienen los expertos para enero y para febrero. Bueno, así es. En otro orden, Sergio, en el día de antes de ayer, cuando escuchábamos eh, la participación o la locución del presidente Luis Abinader, cuando anunció una serie de, de medidas que tiene prevista llevar a cabo en coordinación ya verdad, con la anuencia del Congreso, dentro de esas medidas, nosotros comentábamos ayer con respecto a la, a la autonomía que, y a la, la modificación de la ley 10-04, sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por así mismo también se refirió a estos fondos de ayuda que son eh, dispuestos mes tras mes eh, a los 29 eh, senadores eh, de la República Dominicana. Son estos fondos que son utilizados de manera... Eh, indistintamente lo que usted quiera hacer, no de de hay, no hay, no hay nada... De, manera, de, de manera discreta por los senadores, entonces dentro de, las, dentro de los anuncios que hizo el presidente también está previsto eliminar, buscarle o redireccionar, como es el término que se está utilizando, de estos fondos eh, y eliminar de una vez y por todo de manera definitiva, el barrilito. Este anuncio de intentar eh, eliminar el barrilito en, la, en, en el Senado, pues, posiblemente vaya a enfrentar a los legisladores en los próximos días. Porque hay opiniones divididas. Unos están de acuerdo de que se elimine el barrilito, otros no están de acuerdo y otros no emitieron ningún tipo de opinión. Porque si bien es cierto que hay muchos senadores eh, que hacen el uso correcto, que esos fondos llegan a las comunidades, a las provincias, para lo, para lo cual son eh, entregados a ellos Hay otros que de, lo utilizan de manera antojadiza Pero peor aún, sin dar un informe De cuál es el curso claro. que se le da a esos recursos la, la Entonces, yo entiendo Que el presidente de la república Que tiene la potestad de hacer la propuesta eh, A sabienda de que el, el, la Cámara de Senadores Los legisladores es un poder eh, independiente verdad Pero el, el presidente tiene la potestad de eh, hacer la propuesta y de que se cumpla, porque la intención del presidente es que los senadores, que esos fondos no se, se utilicen de, de la manera más incorrecta posible, como se ha hecho constantemente e históricamente en la República Dominicana. Entonces, lo que, hay que, lo que yo entiendo que va a hacer el presidente es ponerse de acuerdo o, o redireccionar, como es la, la, reitero el término que se ha estado utilizando, con estos fondos, de manera que puedan haber otras vías de que esos fondos sean bien utilizados por los senadores. Recuerde que los únicos tres senadores de la República Dominicana que han eh, dicho, han eh, expresado de manera pública, que no lo están recibiendo actualmente, pues es la senadora Farid Raful del Distrito Nacional, el, el presidente del senado, el senador por Santiago Eduardo Estrella, y creo que el senador por la, por el Frente Amplio, son los únicos tres senadores que han expresado que se resisten a recibirlo y que no lo han recibido hasta donde eh, se tiene entendido. Mientras tanto, hay otros que no están de acuerdo, pero me mes reciben la partida que, que por ley le corresponde, porque es una decisión, una resolución del senado, eh, como poder, ¿verdad?, del Estado que hizo en su momento. Ahora el presidente propone de que esto eh, sea eliminado y que esos fondos puedan seguir llegando eh, pero por otra vía, por la vía más correcta y entiendo tal vez más transparente. Porque yo entiendo que ese asunto de que se esté librando ahora en eh, el hecho de que se le quiera quitar a los senadores eh, que se proponga eliminar el barrilito es precisamente por culpa de los senadores, por no darle el uso correcto a esos fondos, pero peor aún, si lo están utilizando y lo están gastando, tampoco están rindiendo un informe de esos fondos de que, que, en que están siendo utilizados. Entonces yo entiendo que eh, en los próximos días lo más probable es que eso suscite cierto enfrentamiento entre los legisladores en el Senado por esa medida que algunos están de acuerdo y otros no. Pero vamos a ver en definitiva lo que va a pasar Frente a esta propuesta que también anunció el presidente Luis Abinaderi, que de seguro va a concitar la atención y el, el aplauso de mucha gente. Vamos a la pausa y a regreso seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla, además de servirle a regreso los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. No le cambio y que en breve regresamos.